Muy pero muy buenas. Estamos en el tercer video de cuatro. Inicialmente esta iba a ser una saga solamente de tres videos, pero como acá hacemos una labor docente en este canal, no solamente mostramos, sino que demostramos y no solamente estudiamos para saber, sino para enseñar. Decidí hacer un apartado para Zipper. Zipper es un comando ultra potente, te voy a mostrar un montón de cosas, vamos a darle de punta a Zipper. Zipper es el gestor de paquetería que trae OpenSUSE, así como los sistemas basados en Debian traen a apt y apt-get, así como Arch trae a pacman y así como los demás, Zoom en Fedora y otros, así como cada uno trae el suyo o comparten el mismo, bueno, OpenSUSE y SUSE tienen un, uno propio, personal y es una herramienta sumamente potente, vamos a ver cómo funciona. Hay una cosa que yo no sabía, que la aprendí investigando muy recientemente, que es que vos podés abrir una terminal Zipper, mejor dicho una sesión Zipper. ¿Cómo se hace eso? Mirá, Zipper Shell, y ahí tenés a la sesión de Zipper. Así como se abren sesiones de otros tipos, ¿no? de Python, de, de, de Java, de, bueno, de un montón de, de programas y de aplicaciones y demás, podemos abrir una sesión ziper, de ssh, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos ahorrando con todo esto? Introducir ziper a cada rato. En vez de poner ziper refresh, ponemos refresh. En vez de poner ziper add repo, ponemos add repo. Entonces todo va a estar precedido por el comando ziper dentro de una shell ziper. Yo me voy a salir de acá y voy a explicar todo mediante el, los comandos tradicionales, sudo zipper, no sé qué, zipper lo otro, zipper aquello, pero está bueno que sepas que podés contar con esta shell, con esta consola o sesión de zipper para ahorrar un montón de tiempo, ¿está? Para salir de acá, le damos exit. Ahí ya te mostré lo primero, cómo generar una sesión Zipper. Vamos ahora a listar los repositorios instalados. Bueno, los sistemas operativos Linux basan sus actualizaciones y la búsqueda de software en lo que se llaman repositorios. Ya hemos hablado mucho sobre esto en el canal. Yo tengo un documento que pude hacer gracias al apoyo de gente de las comunidades de Mageia y de OpenSUSE que explica todo sobre los repositorios. Si lo querés, pedímelo, dejame acá abajo el comentario. O si estás en el grupo de Telegram, me lo pedís por ahí y ya está. Una vez me empecé a hacer preguntas y preguntas sobre los repositorios. Algunas las pude responder. Otras las podía responder a medias. Esas las completé con gente que sabe mucho del tema. Y otras no las podía responder. Entonces planteé las preguntas y me las respondieron todas. Son un montón de preguntas, como 20 o 30 preguntas. Ya no me acuerdo. Entonces, en inglés y en español. Bueno, ¿cómo listar repositorios? Esto es muy sencillo. Siempre va a estar precedido por Zipper. Lo que hagamos, ¿está? LR de list repos. CIPER LR, CIPER list repos. Le damos ahí y ahí nos muestra todos los repositorios que tenemos instalados en el sistema. Aún aquellos que no están habilitados. mira acá en la columna enable te va a mostrar los que están habilitados. Los que están con letras amarilla o, o, o oro, como, la, como los colores de pilarol. Bueno, las que están así están habilitados. Y los que están en marrón están inhabilitados. ¿Ah? Vos los podés habilitar. Vamos a trabajar con todo eso ahora de a poquito. Hay otras formas de, de listar los repositorios, que es, por ejemplo, CIPER lr` como hicimos recién, pero nada más que le ponemos menos u. Esto le otorga el atributo de url o uri. Si hacemos eso, lo que nos va a mostrar Ziper es lo mismo que recién, nada más que con la url de cada repositorio asociada. Puede tener que achicar la letra para que se entienda mejor esto. Bueno, no tanto, ¿no? Bueno, sí, sí, tanto. Ahí. Y más todavía. Esto es casi imposible de examinar de esta manera. No hay forma. De todas maneras, te muestro. Bueno, acá tenemos el número de repositorio. También se pueden invocar por número de repositorio. Por ejemplo, yo puedo decirle que borre el repositorio 3. En este caso borraría esto. Que al repositorio 6 lo habilite. Entonces habilitaría este, etc. Acá tenemos el número de repositorio, que es muy importante, como ya ves. Acá tenés el alias. Acá tenés el nombre, que es algo que nosotros podemos manejar. O sea, los repositorios también se invocan por su nombre. Acá si está habilitado o inhabilitado. Acá si su clave GPG ya ha sido verificada. Si ha sido refrescado o si en realidad está configurado para ser refrescado cada vez que pongas refresh. Y acá está la URI o URL. ¿tá? En este caso es el repositorio que vino en el USB de instalación. Pero acá tenemos, por ejemplo, una URL que es la de lib15.5, backports, ¿está? Todo eso. Así que está bueno el atributo menos u porque te permite establecer una asociación entre la URL y el nombre del repositorio, o entre la URL y el número, y etc. ¿Está? Muy bien. Aquí viene una cosa importante también. Los repositorios se pueden listar por prioridad, ¿tá? por orden de prioridad, por ejemplo, Zipper. LR como estábamos viendo recién pero en vez de menos U ahora le ponemos menos P menos P mayúscula creo que la minúscula en este caso no, no va tenemos prioridad al final de todo 99, 99 99 es una prioridad muy alejada de la prioridad más alta que es la 1 acá es al revés cuanto más cerca del, del 0 está la prioridad entonces mayor es entendámoslo así prioridad 99 está mucho más lejos que la prioridad 1 si yo tengo prioridades para resolver problemas todos los días si tengo que pagar el alquiler y después tengo que también comprar un caramelo, pagar el alquiler va a ser mi primera prioridad. Prioridad 1. Comprar un caramelo puede ser prioridad 99. En este caso, tenemos todos con la misma prioridad. Se puede establecer una prioridad mayor o menor en función del interés que tengamos en la gravitación de ese repositorio. Me explico de otra manera. El sistema operativo va a manipular al repositorio según su orden de prioridad. Supongamos el caso en el cual tenemos un mismo paquete en dos repositorios. Nada más que en uno el paquete está actualizado o, o está en, ofrecido una versión mayor. Y en el otro está en una versión estándar o conservadora. Se va a instalar... El paquete del repositorio con prioridad más cercana a uno. O sea, con mayor prioridad. El que tenga mayor prioridad va a ser el que determine la instalación de ese paquete. Por eso es importante la prioridad en los repositorios. Cuando los agregues, podés agregarlos ya con una prioridad determinada. Generalmente se dejan con prioridad 99 así se instalan de todos, todo. ¿Tá? y cuando surja conflictos el sistema te va a preguntar qué quieres hacer ahí vas a tener que resolverlo vos ¿tá? bueno, hasta ahí el listado de repositorios vamos ahora con el respaldo de los repositorios con Zyper List Repo se pueden hacer otras cosas más todavía hay un atributo que es Export en donde vos acá estableces una ruta y un nombre para un archivo determinado entonces vos lo que estás haciendo es respaldar la configuración de repositorios vamos a ver cómo se hace esto, mira, vamos a respaldar la configuración actual vamos a eliminar todos los repositorios y vamos a cargar la configuración de vuelta para que veas cómo funciona, bueno, primero vamos a ver en qué directorio estamos parados, antes de poner esto, está bueno poner ls-l, que nos dice que estamos en la raíz del usuario en donde se ven las descargas, los documentos, el de etc vamos a ir a documentos, vamos a ponerle cd, doc asterisco ls-l ves no hay nada bien ahí mismo en documentos vamos a guardar una copia de la configuración de todos los repositorios de este momento ¿tá? entonces vamos a ponerle Zipper list repo export y vamos a ponerle de nombre respaldo respaldo repos está ahí se han exportado correctamente los repositorios a raíz del usuario respaldo repos .repo? vamos a ver ahora si está ls-l. Aquí está. Lo único que ha, antes no había nada. Fíjate que yo hago ls-l en documentos y me dice total cero. Ahora hago ls-l en la misma ubicación y me dice que está este archivo que se acaba de generar. Vamos a eliminar todos los repositorios que hay y luego vamos a embeberlos ahí adentro. ¿Está? De esta manera se hacen respaldos de los repositorios. Una función muy importante es el refresh de los repositorios. Es el refresco. Refresco incluye lo siguiente. Si nosotros tenemos los repositorios de ahora ¿tá? y queremos refrescarlos a todos, solamente se van a refrescar los que están habilitados y los que están marcados para su refresco. Con este atributo show enable only, solamente vamos a ver los repositorios habilitados. Entonces cuando yo ponga super refresh, ¿Pero qué podemos esperar? Considero que una persona se puede equivocar. Ya. yo estoy acostumbrado a hacerlo sin sudo esto. Sin embargo, no sé si era un tema de KDE o no sé, de, de plasma. No sé, yo en KDE Plasma nunca me pasó esto. El Zipper Refresh se puede hacer sin ningún tipo de problema, sin sudo. Pero acá lo pidió así que lo vamos a hacer. ¿Qué está haciendo el sistema ahora? El Refresh implica lo siguiente. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 repositorios agregados al sistema. Ya hizo el refresco. Cuando vos le das super refresh o sudo super refresh, entra en el repo backport update, recorre toda su paquetería interna, toma nota de lo que hay ahí, sale, entra en repo non-OS, recorre toda su paquetería interna, toma nota de lo que hay ahí, sale, entra en repo OS, o sea, reconoce todo el software disponible que hay en cada uno de los repositorios agregados al sistema. Entonces... El tema del refresh es importante cuando vos agregás un repositorio nuevo porque agregarlo no quiere decir que el sistema se dé cuenta de qué es lo que hay ahí adentro. Vos lo agregaste pero ahora tenés que refrescarlo. Tenés que decirle al sistema, bueno, ahora anda y, y fíjate lo que hay ahí. Es como decirle, mirá, el almacén queda dos cuadras para el norte y una para el este. ¡Ah, bárbaro! Bueno, ahora anda al almacén. <risa> bueno, eso lo haces con Zipper Refresh. ¿Está bien? Bueno, eso fue lo que hicimos recién. Ahora vamos a ver cómo refrescar uno de ellos. Porque si vos ya refrescaste y acabas de agregar un repositorio, no vas a refrescar de vuelta, porque ahora se hizo rápido. Pero a veces el refresco tarda bastante rato. Entonces, conviene hacerlo a criterio. Cuando vos hayas agregado un repositorio determinado, suponete que nosotros hemos agregado este. ¿tá? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es Zipper Refresh y le vamos a agregar el nombre del repositorio al lado. Por ejemplo, repo menos os. Exactamente así como se escribe, ¿sí? Exactamente así. Entonces ahí dice bien el repositorio tal está actualizado dice repositorio principal a ver si esto corresponde con repo os repo os repositorio principal ¿Está acá el sistema lo identifica por su nombre y nosotros por su alias le dijimos refresca el alias repo os y el diambretivo se dio cuenta que repo os es el repositorio principal por lo tanto nos dijo el repositorio principal está actualizado de esta manera se refresca un repositorio en particular o los que vos decidas eh, refrescar. Por ejemplo, si pones repo os y después pones repo update, se van a refrescar esos dos principal y principal de actualizaciones, acá lo, lo reconoció. Esto no se ve porque, como no entra en pantalla, el sistema operativo lo corta ahí, pero esa flecha hacia la derecha quiere decir que hay más información. Si tenés una pantalla más ancha, lo vas a ver. Yo lo que pasa es que necesito la pantalla de atrás, la cámara funcionando, la máquina virtual enfrente en y todo lo que ves en la pantalla. Entonces, bueno, está, es por eso. Vamos a ver ahora cómo modificar repositorios. La primera cosa que vamos a ver es `siper add Repo, a -R, ta, Yo te lo digo en inglés y después te lo muestro ahí en la pantalla o, o simultáneamente vamos viendo las dos cosas. Esto es muy sencillo. Vos pones seguido a esta instrucción, pones HTTPS, dos barra, barra, no sé qué, no sé qué, no sé qué, espacio, un nombre, y el sistema operativo te va a decir, ok, se ha introducido el repositorio este con el nombre este, mejor dicho con el alias este. No es el nombre, sino el alias. Por supuesto que tiene que ser algo válido eso. Vamos a buscar repositorios válidos para los núcleos y vamos a instalarlos en este momento. ¿Te acuerdas cómo se hacía eso? Si viste los videos anteriores, te tenés que acordar. Vamos a entrar en la sección de kernels de OpenSUSE, de SUSE mejor dicho, la cual es HTTPS, dos puntos barra, barra kernel.suse.com. Y vamos a agregar estos cuatro repositorios. El master, el stable, el Linux Next y el vanilla. ¿no? Vamos a empezar con master. El master está acá. Esta es la URL del master. Vamos a copiar la URL del master que va hasta aquí. Todo lo demás no importa porque nosotros lo vamos a escribir a mano, todo eso. Entonces ponemos zipper add repo, control shift V pega, control shift C copia en la terminal. ¿Por qué? Porque control C es parar un trabajo. Entonces no puedo hacer control C, control V o control V. está. Sino también la rueda del ratón, cuando la apretas, la rueda central del ratón también pega te lo voy a mostrar con control-shift-v add repo eso, espacio y tenemos que ponerle un nombre acorde, no le podemos poner pepito porque después no, si, si empezamos a agregar repositorios con cualquier tipo de nombre después perdemos el control de qué es lo que estamos haciendo o, o cuál es la funcionalidad de cada uno entonces como este se llama kernel Standard le vamos a poner eso kernel-head-standard y no tiene que haber espacios entre esas palabras que pongas. O pones una palabra sola o pones varias separadas por un signo de menos, por ejemplo. Kernel Head standard Cuando yo le dé enter, me va a pedir permisos de administrador. Me va a decir que no se puede completar la acción porque no tengo permisos de sudo, de superusuario. De Dios dice. Te lo dice un ateo. Se requieren privilegios de administrador root para ejecutar este comando. Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, nada más que le ponemos sudo adelante del todo. ¿tá? sudo zipper todo eso. Añadiendo el repositorio Kernel Head Standard. Vamos a ver si ha sido agregado. Ziper List Repos. Entonces lo tenemos acá. Mirá, tenemos lo que teníamos antes. Y tenemos el Kernel Head Standard. También lo podemos hacer así. Super List Repos. Show Enable Only. Para que nos muestre solamente los repositorios habilitados y no todos. ¿no? Y acá los tenemos al Kernel Head Standard. ¿tá? Vamos a seguir agregando con AR. Entonces vamos sudo zipper ar y vamos a volver a la página web de kernels, de SuSE. Nada más que esta vez vamos a ir a la versión stable o a la rama stable. Y vamos a copiar el enlace o link. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí. Control shift V. Mira, te voy a mostrar cómo con la rueda media del ratón también se puede pegar. ¿Ves? Dice clic a la rueda del ratón. Si es que tenés esa posibilidad, hay rueditas que no se pueden apretar, simplemente se pueden girar. Pero la mía se puede girar y apretar. En ese caso, eh, ya pegué la información. sudo Ziper ad repo, la url, y ¿qué falta ahí? A ver si te diste cuenta ya. Seguramente sí. Falta el nombre de, de, de alias del repositorio. Podés agregarlo sin alias, y, pero después pues tenés que referirte a, a él por su número también. Y eso no está bueno. Eh, por lo menos no es práctico. Este se llama kernel stable standard. Y así le voy a poner. kernel stable standard. Standard. ahí vamos a darle enter bueno, me dice añadiendo repositorio se ha añadido correctamente, bien ahora vamos a agregar los otros dos repositorios que faltan vamos a ver después si están todos ¿tá? después lo vamos a listar, linux next esto ya está todo explicado en videos anteriores por eso no digo nada de esto ahora para que no se haga el video demasiado largo copio la url del repositorio y sigo sudo zipper add repo, control shift v y le voy a poner Linux Next Standard. Linux Next Standard. Me estoy fijando de haberlo escrito bien. Y ahora vamos a agregar el último, que es el vanilla. Que este es un kernel bien interesante. A ver, copiar. Vamos a volver. Y le damos lo mismo. Sudo zipper add repo. Control Shift V. Y le vamos a poner kernel vanilla standard. Este es el kernel de Linux Torvalds y su maravilloso equipo. Hecho. Vamos a ver si están todos pronto los repositorios, a ver si están agregados, por lo menos super list repos show enable only, para que no nos confundamos con los repositorios que no están habilitados. Bueno, entonces tenemos kernel head standard, ya está agregado, kernel stable standard, ya también está agregado, kernel vanilla standard también y Linux Next standard, ¿está ahí? La única diferencia que hay entre los demás repositorios y estos... Bueno, primero que nada que estos son de kernels y los demás no. Los demás son de software y de sistema operativo. Pero otra cosa es que el gpg check todavía no, no se ha realizado. ¿tá? Está pendiente. Pending supongo que será esta P. Porque mmm, el R implicaría que sí, que ya está realizada la suma de verificación de seguridad. Cada uno de los repositorios. Y lo, donde dice P será un pending, un pendiente. Bueno... ¿Cómo hacemos esto? Simplemente con un sudo zipper refresh. ¿Tá? Con eso simplemente hacemos que el sistema operativo recorra todos los repositorios, como ya dijimos. Y es más, vamos a solamente los que empiezan por kernel. Mirá, Mira, mira, a ver si funciona esto. Considero que una persona se puede equivocar. Esto no lo probé, pero supongo que debe funcionar. A mí solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces. Sudo zipper, refreshame. <risa> Hace un refresco. De todos los repositorios que empiecen por kernel. Solamente eso. Kernel algo, bueno, refrescalos. Enter. A ver. No se puede. No se puede ¿Pero qué podemos esperar? Bueno. A ver, kernel, no, no se puede. Se ve que tienes que darle el nombre exacto. Bueno, vamos a darle kernel head standard. Luego vamos a poner también kernel stable standard, vanilla, todo eso. Ahí los agregué todos a mano, ¿ves? Mira, sudo super refresh, kernel head standard. Kernel Stable Standard, Kernel Vanilla Standard y Linux Next Standard. Lo que hice fue copiar y pegar para no equivocarme en nada. Recuperando los metadatos. Vas a ver lo que va a pasar ahora. No solamente se van a refrescar, sino que el sistema operativo va a ejecutar la acción de hacer la suma de comprobación necesaria y los controles de seguridad necesarios para que los repositorios empiecen a funcionar. Un repositorio que no ha cumplido con los requisitos de seguridad necesarios no puede funcionar. Eso lo vamos a verificar después con un Zipper List Repos Show Enable Only. Bien, vamos ahora a hacer esto ves ahora la gpg check dice que está realizada ves mira mira acá arriba acá había cuatro repositorios con la gpg check incompleta ahora los mismos repositorios que son estos ¿sí? están prontos para eh, ser utilizados ¿ta? bueno hay que ver cómo marcarlos para que se refresquen también eso es algo que no tenía previsto y te lo voy a mostrar ahora bueno cómo se logra esto hay dos maneras de hacerlo cuando vos estás agregando un repositorio se puede indicar en esa misma línea con simplemente un atributo el menos f que ese repositorio tiene que ser agregado con el auto refresh ya eh, predefinido entonces mira vamos a ir hasta una línea donde haya un repositorio agregado sudo repo esto esto esto esto en este caso lo que vamos a hacer es después del sudo ziperar le vamos a poner un menos F. No creo que nos deje proceder ahora porque el repositorio ya ha sido ingresado. Entonces, querer ingresar de vuelta una cosa que ya está, me parece que va a dar un error, pero por las dudas. Ya existe, claro, ya existe. Entonces, ¿cómo hacemos una vez que lo agregamos de la manera incorrecta, por decirlo de una manera? Bueno, lo que hacemos es esto. A ver si me sale de entrada. En vez de sudo zipper add repo, ponemos sudo zipper modify repo, MR, y le ponemos menos R. Y el nombre, por ejemplo, kernel head standard. Entonces quedaría sudo zipper modify repo menos R, la opción refresh, a kernel head standard. La actualización automática se ha habilitado para el repositorio kernel head standard. Vamos a hacer zipper list repo con show enable only. Ahí. Entonces, a ver, dice que kernel head standard ahora está marcado para un auto refresh. Cada vez que le des refresh, va a incluir a ese repositorio en toda la lista de repositorios para refrescar. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres: con kernel stable standard, con kernel vanilla standard y con linux next standard. ¿sí? Así que hacemos lo mismo: super modify repo menos r. Nada más que esta vez vamos a copiar los otros tres: uno al lado de otro. Ahí está, sudo zipper modify repo con el atributo refresh a kernel stable, a kernel vanilla y a linux next. ¿Sí? La actualización automática se ha habilitado para el repositorio este, este y este. Vamos a hacer un list repo de vuelta. sudo zipper list repo show enable only. ¿Viste cómo utilizo mucho esta posibilidad yo? ¿no? Bien, entonces ahora sí, eh, le pedimos a Ziper que nos listara todos los repositorios que existen en el sistema con su gpg check ya realizado con su auto-refresh, todo ordenadito, enable, está todo, pero un lujo, esto no puede no puede salir mal, esto solamente puede salir impecablemente bien, como Peñarol, no, mentira. Saludo nacional, campeón uruguayo, una vez más, y fuera Rubio de Peñarol, me saqué las ganas de decir, Rubio es un presidente pésimo, que no debería dirigir nada. Está, eh, habla un hincha de Peñarol de acá mirá, mirá Rubio, en un canal de informática te están te están rajando así que imagínate hace rato tenías que haber ido vos. bueno, bien, vamos arriba saluda al, saludo al bolso y la comunidad urinegra ya resolveremos nuestro problema por ahora, vamos a Huracán Buceo nomás, que a Huracán sí lo sigo en las buenas en las malas, en todo, porque es un cuadro muy chico de barrio, con gente es distinto ir a ver a Huracán que ir a ver a Peñarol es muy distinto tenés que, tenés que ver esa posibilidad o sea, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo por vos mismo bueno bien vamos a continuar vamos a ver cómo se agregan repositorios después de haber hecho un respaldo para eso primero que nada voy a borrar la terminal así como me enseñó franco fedulo el chino manda porque el chino vamos a hacer eso y vamos a ponerle ls l acá tenemos el respaldo repos.repo. vamos a abrir ese archivo a ver qué dice nano resp eso mira lo que dice tiene una forma específica de tomar nota de los repositorios, OpenSUSE elip, no sé qué, no sé qué. A ver, autorefresh 0, dice enable 0, acá dice autorefresh 1, enable 0, enable 1, auto refresh 1. O sea, guarda la URL y guarda datos característicos de cada repositorio. Guarda el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no veo es el alias, ¿eh? No veo el alias. Mm. <risa> Esto no me gusta nada. De todas maneras, vamos a salir de acá con control X, ¿ta? Vamos a hacer un nuevo respaldo. ¿Te acuerdas cómo era? Vamos a ponerle Zipper. ¿Te acuerdas que era con list repo esto Zipper LR, ¿sí? Y también con el comando export. Cuando vos estás personalizando la salida de un comando y no terminás de escribir, pero le das tabulador, por ejemplo, menos menos E, le doy tabulador y me escribe export. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, ¿está? Si hubiera varios que empezaran con e, yo tendría que escribir ex y darle tab. Entonces ahí me pone el primero que empiece con ex, ¡Pácate! me lo manda. Si sí, perdí repo, export, vamos a ponerle lo mismo que hoy. O algo parecido. Respaldo, repos, 2. Respaldo, guión bajo, repos, guión bajo, 2 en números romanos. Sí. Se han exportado correctamente los repositorios a pa, pa, pa, pa. pa? Bueno, vamos a verificar con nano que eso haya sido lo que acabamos de, de lograr respaldo repos 2 a ver entonces acá tenemos enable 1 auto refresh 1 enable 1 bueno ahora sí ahora sí ahora sí están todos vamos para abajo está, está todo viste los, los, los que están eh, agregados pero no están habilitados los que están agregados y habilitados los que tienen auto refresh, los que no tienen auto refresh, todo. Lo único que me da cosita que no esté el alias. No logro entender por qué no está el alias. Así que esto, como puede salir mal, vamos a hacer un respaldo de la máquina. Voy a hacer un respaldo de la máquina virtual y vamos a continuar. Bueno, aquí estamos de vuelta. Hicimos una copia de la máquina virtual por las dudas. Vamos a iniciar sesión en el sistema operativo. Y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Que yo sepa, no hay un comando para eliminar todos los repositorios a la vez. Lo que se puede hacer es entrar en, en etc barra zip y borrar los archivos involucrados a mano, pero yo no quiero hacer una cosa así. Me quiero guiar por los procedimientos estandarizados. No quiero andar metiendo mano a mano justamente porque podemos romper cosas y sin siquiera darnos cuenta de qué estamos rompiendo. Entonces, después para volver atrás es muy complejo. Hay que reinstalar el sistema, quizás, si nos mandamos una, una macana grande. Este, una macana en, en Uruguay es algo fuera de lugar. Un error fuera de lugar, además. No quiero hacer una cosa así. Así que vamos a borrarlos con el, el atributo RR, remove repo, a todos, uno por uno. ¿ta? Vamos a tomarnos ese trabajo. Para eso vamos a abrir la terminal. Y vamos a empezar con lo siguiente. Primero, zipper list repos. Esta vez no le voy a poner show enable only justamente porque voy a eliminar todo. Entonces tenemos que poner zipper remove repo, o sea, rr, y empezar a poner todos los nombres de todos los repositorios que hay ahí. Entonces empiezo. Kernel head standard. Igual ya está todo respaldado, ¿verdad? Kernel head standard. El kernel stable standard. Todo, todo, todo lo que está ahí. Me acuerdo de la época en las épocas en las cuales yo programaba para la, con la Commodore 64, un ordenador fuera de serie para su momento y todo, a un, a un día sí, hoy hoy día sigue siendo un excelente, una excelente máquina tengo de los mejores recuerdos eh, que generé con el tema informático y a nivel afectivo también, que tiene que ver con eso. Me acuerdo que cuando vos estabas programando no te podías pasar de las dos líneas porque si no, la máquina no recordaba, no tenía la capacidad de recordar tres líneas a la vez, o sea, lo hacía como parte de otra en ese caso. ¿no? Entonces, una línea podía tener largo de dos renglones. Si te pasaba el segundo renglón ya era una línea nueva, entonces te, a veces te daba problemas eso. Así que voy a hacerlo a la vieja usanza. Acá estoy... Removiendo el kernel estándar, el kernel stable estándar, el kernel vanilla estándar, el Linux Next estándar, el OpenSUSE Lib 1551, el repo backsport debug update, el repo blah, blah, blah, blah, blah, y el repo debug. Cuando le dé enter no me va a dejar porque no soy root. Entonces me dice, tenés que ser Dios para hacer esto, te lo dice una teva, acordate. Entonces le pongo sudo ¿sí? y le doy lo mismo. Entonces contraseña, eliminando el repositorio pim pum pa, pim pum pa. Vamos a poner un zipper. LR, para ver si fueron eliminados. Sí fueron eliminados, así que voy a continuar eliminando todo. Muy bien, ahí fui con todos los demás. El repo de bug el repo de bag update, ta, ta, ta, ta, hasta el repo update non-os. O sea que cuando yo ejecute esto, vamos a finalizar eliminando todo. Todo para ver cómo se restaura un respaldo de repositorios hechos previamente. ¿verdad? No vas a hacer esto si no tenés un respaldo anterior. ¿tá? Incluso podíamos haber eliminado los repositorios innecesarios antes de hacer el respaldo. ¿tá? Pero yo te estoy mostrando cómo funciona todo, así que vale bien el ejemplo de todas maneras. Zyper lr no. Hay repositorios definidos. Y ya es una advertencia esto, porque si no hay repositorios, ¿qué pasa? No se puede actualizar el sistema y entra en obsolescencia al, al segundo posterior y no se pueden instalar programas. Entonces vas a tener que usar lo que ya está instalado y nada más. Esta es una manera también bastante tosca de dejar a un sistema sin posibilidades de instalar paquetes y demás. ¿no? Vos podés instalar el repositorio, actualizar o instalar paquetes y después eliminarlo, si quieres en un entorno de grande de, de producción, de, de muchas máquinas puedes hacer eso, pero no es la manera. Siempre hay otros modos de hacerlo. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos que no tenemos repositorio? Ahora lo que vamos a hacer es restaurar el respaldo anterior. ¿ta? Eso se hace de la siguiente manera. Le ponemos Zipper, al repo, y acá le marcamos el camino y el nombre. El camino y el nombre del archivo, ¿no? De respaldo. Primero que nada, vamos a ver si estamos en documentos. A ver si funciona DIR. Sí, funciona DIR. <risas> Linux es compatible, Windows no. La verdad que está... Notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. Linux hace cosas que Windows hace. Windows no hace cosas que Linux hace. O lo hace, pero no lo dice. Vamos a entrar en documentos, CD, Doc, Tabulador. Vamos a hacerle un LS-L. Y acá tenemos el respaldo repos.repo y el respaldo repos2.repo. Vamos a apuntar a este archivo, no al anterior. ¿tá? Así que le damos copiar y vamos a poner zipper a repo y le vamos a poner todo este, este coso que está acá ¿por qué no tenemos que ponerle el camino adelante? porque ya estamos adentro del directorio en cuestión si nosotros estuviéramos fuera de ese directorio teníamos que ponerle zyper, ar barra, documentos, barra respaldo, repos, 2, lo que sea pero si yo le doy enter no me va a dejar porque no soy dios, te lo dice un ateo entonces lo que voy a hacer es ponerle sudo ¿está? entonces ahí me pone, si ha una nueva clave si ¿Sí, rechaza, bueno, bueno, bueno. Acá me está preguntando, está añadiendo repositorios y preguntándome si quiero confiar en las claves que cada repositorio tiene. Por supuesto que sí, que voy a confiar en esas claves. Entonces, rechazar la clave es R. Confiar en ella es Trust, es la T, temporalmente. O confiar en ella para siempre, Always. Lo que voy a poner es la A. Voy a confiar para siempre, en OpenSUSE. La A, lo mismo. Ahí, cuando te, Si te llega a preguntar más de una vez por cada uno de los repositorios, voy a ponerle A, A, A, todo bien. Siempre y cuando sean repositorios de tu confianza, si no, no, ¿está? Ahora lo que considero es superlist repos. Y esto yo nunca lo había hecho, lo de restaurar un respaldo de repositorios, porque, bueno, no, no había necesitado, pero esta vez se me presentó la oportunidad de decir, che, pero ¿qué pasa con el alias? A ver, mirá qué interesante, qué interesante este procedimiento informático, che. Porque en ningún lado vi que dijera que el repositorio 1 estaba asociado con el alias este. Sino que decía que el 1 era kernel headstandard, no sé qué, no sé qué, por el nombre. Bueno, bien, funcionó perfectamente bien. Vamos a ponerle show enable only. Ahí. Así que bien, perfecto. Tenemos los cuatro repositorios de kernel, que son los primeros cuatro justamente, con la misma prioridad que los demás, eh, encendidos como en los demás casos, con el headcheck ya realizado, con el auto refresh. Todo preciosísimo. Tal como lo teníamos antes. Así que podemos seguir. Otra cosa que puede suceder es que queramos inhabilitar algún repositorio a mano. Fíjate que si yo hago Ziper list Repo, me muestra que varios están inhabilitados. Imagínate que yo quiero inhabilitar este, el repo Backports Update. Entonces le pongo sudo, porque si no sos Dios, te lo dice un ateo. No vas a poder. Sudo, ziper. "-d", de, de disable, y ahí le pongo el nombre del repositorio que quiero disablear. El nombre del repositorio que quiero inhabilitar, ¿sí? Ese. Entonces me pone... Me olvidé del MR. Del modify repo. Zipper, modify repo, menos "-d", repo backports update. Se ha inhabilitado correctamente el repositorio repo backports update. Vamos a poner un Zipper y repo y acá tenemos el repo backports update que está enable no cómo hacemos para habilitarlo si quisiéramos bueno lo mismo nada más que repasando porque me equivoqué recién zyper modify repo o modify repo menos d es para la opción disable entonces para enable le pongo la e obviamente le doy Enter y me dice ha sido habilitado correctamente. Fíjate que esta línea, la 7, acá va a decir Enable si, GPG check si, no va a estar pendiente. Acá me va a decir Refresh si, todo eso, ¿tá? y va a estar en color ¿está? Así que le voy a poner C per, List Repos. Y acá tenemos todo de vuelta. La 7 es Repos Backports Update, Enable si, GPG check si, Refresh si. ¿Está bien? Para mayor claridad, ¿qué voy a hacer? Show Enable Only. Acá están todos. Los cuatro de kernels que instalamos a mano, al mismo nivel que todos los demás, y los que ya estaban instalados después de una instalación fresca del sistema o limpia del sistema. ¿tá? Continuemos. Hay otra opción que no te conté todavía y que la dejé para el final. Fíjate. Este se llama Kernel Head Standard. Kernel no sé qué estándar. Kernel no sé qué. Y se llama... Linux Next, a este me gustaría cambiarle el nombre por Kernel Linux Next Standard. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Hay una opción que es Name Repo, en este caso sería Rename Repo, pero no importa, funciona igual. Nombre actual, nombre final. Entonces, lo que le voy a poner es esto, ahí, y voy a transformar eso en Kernel menos. Linux Next Standard. Le estoy diciendo, renombrame esto, este repositorio, a esto. ¿ta? Vamos a darle Enter ahí. Ah, privilegios de root, cierto. Sudo eso. Se ha renombrado el repositorio Linux Next Standard a kernel Linux Next Standard. Vamos a verlo. Vamos a darle un list repo con show enable only. Y acá tenemos kernel head, kernel Linux Next, kernel stable y kernel vanilla. Todo Prolijito y procesadito como debe ser. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de paquetería. Para instalar paquetes, lo hacemos con zipper in. ¿Está? install. Por supuesto que con sudo. A ver, en esta máquina no está instalado Gparted, por ejemplo. Vamos a ver, sudo zipper in, Gparted. ¿No? Entonces ahora se hace un refresh de los repositorios. El sistema va a buscar al paquete llamado Gparted y lo va a instalar. Y mientras, yo me voy a tomar un mate. Muy bien. Demora el refresh. Viste lo que yo te decía recién. A veces está bueno detener el auto-refresh. A veces está bueno hacerlo para algún repositorio nada más. Acá yo podía haberle dicho que refrescara todos los repositorios, menos los de kernel, que no tienen nada que ver con Gparted. Pero bueno, nada. Bueno, 12 nuevos paquetes a instalar. ¿Desea continuar? Sí, no, sí. Sí, por supuesto que sí. Vamos a permitir que, que instale. Bueno, esto se sí. Eh, es la demostración del comando ziper in, zyper install, también se puede, se puede escribir install, directamente install, está con doble L, pero simplificamos con ziper in, ziper in paquete, también puedes poner ziper in, paquete 1, paquete 2, paquete 3, paquete 4, paquete n, y te los instala todos de una, muy bien, está instalado, ziper search gparted, le vamos a poner ahí, que busque a gparted, y acá está instalado, y más, si quisiéramos instalar el gparted lang, lo instalaríamos también. Podríamos poner zyper in geparted lang. Para desinstalar un paquete se hace exactamente igual. Viste que recién pusimos sudo ziper in. Bueno, en este caso ponemos remove rm. Igual que en la, en la consola. Cuando ponemos rm-rf algo. O rm-r o rm algo. Esto es lo mismo. Ziper rm, lo que sea. geparted lang, geparted, lo que se te ocurra. En este caso vamos a ver el bloatware. Que pueda tener OpenSUSE. Vamos a, a entrar en el menú. Y vamos a ver qué es lo que no está bueno tener. ¿Qué podemos borrar? A ver, a ver, en multimedia, multimedia. Praga. Y Parole. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Pero qué es esto? ¿Qué ¡Es ¿Qué esto! No me gusta Praga. No me gusta. Así que le voy dar Remove Praga. Praga, sácame esto de acá. ¿Para te a quitar? Después la operación se liberará ta, ta, ta. sí sí, continuar. No quiero Praga. Yo quiero VLC o quiero, quiero algún otro. A ver si está Praga ahora. Y esto. Ah, quedó en memoria. Miren, Linux es brillante. Desinstalé un programa que ya había sido cargado a la memoria. Y quedó ahí funcionando. O sea que ahora cuando lo cierre va a desaparecer del todo. Tux, ay, qué lástima. No está más Praga. Praga. No está más. No está más. Vamos a ir a multimedia. Está Parole, cosa. Parole también se va. Super sí, remove paro le paro le paro le paro sí palabras palabras palabras bien vamos a ver ahora si están ahí en multimedia a ver no ya no está ves cómo se remueve sudo super sí, remove lo que sea está podríamos entrar el BLC o, o hay otro que, que que le gusta a Kenji del canal de Entropía del canal de Telegram que es el ahora no me acuerdo pero es tremendo reproductor y tiene razón me dijo Haceme caso y probá tal reproductor Porque VLC no estaba andando muy bien Hace tiempo que VLC no anda muy bien En algunos aspectos es un gran reproductor Pero nada, SM Player creo que fue el que me recomendó Ya lo instalé en la máquina central La que tengo para jugar y todo eso Y anda fenomenal Así que Kenji Bien, porque el Kenji sape sabe Bien, vamos con App, Super App Up App Control L, control L, mira, control L no funciona, no funciona el control L, no puedo creer. ¿Qué cosa más traerá? Vamos a darle clear por las dudas. Bien, vamos a darle reset por las dudas. No sé qué pasó ahí. Estamos en Zipper App Up, Upgrade, ¿tá? sudo Zipper Upgrade. Esto, Zipper Up es justamente para dos cosas: o para actualizar un paquete determinado, por ejemplo, gparted, no hay ninguna actualización posible para Gparted, la última versión ya está instalada, claro, lo instalamos hace, no sé, un minuto y medio y queremos ya actualizarlo. Ya, cuando vos instalás un programa ya se instala su última versión posible, eso es una, una de las tantas ventajas que tenemos al usar Linux, ¿está? Frente a Windows, frente a Mac. Bueno, en este caso también se puede utilizar sin ningún tipo de parámetro después del app y quiere decir hace lo mismo pero con todo, absolutamente todo. Esa es otra gran ventaja que tiene Linux que actualiza. Sistema operativo actualiza aplicaciones todo de una vez. No es como Windows que vos o actualizas el sistema o actualizas una aplicación a mano. O tenés que ir con un software que te actualiza solo las aplicaciones pero el sistema no. Tá, bueno. La 135 actualizaciones no se ha instalado. Bueno, todo esto no porque esto tenemos que indicárselo al sistema operativo de forma intencional. Lo que, lo que nos dice es que hay un montón de actualizaciones para kernel. Pero no hay ninguna actualización para software común. Esto lo vamos a ver después. Por ahora lo vamos a dejar así. Te voy a mostrar algunos modos ahora. Vos podés hacer lo siguiente con Zipper. Mirá. Non-interactive y le voy a poner VLC. Lo que estoy diciendo es esto. Invoco a Zipper con poderes de superusuario y de forma no interactiva le voy a poner que instale VLC. Vos te acordás lo que fue haber instalado recién el GParted, Nos mostró una información, etcétera, etcétera. Bueno, le voy a decir que directamente que de forma no interactiva instale eso cargando, pipupá, pipupá, eh, sí, señor, sí, mira te muestra todo eso y listo, y te lo instala. No espera que vos le decís, no, que fíjate que voy, que vengo. No, está. Pa' adentro, pa' adentro. Pa' adentro. Muy bien. Bueno, vamos a ir a. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa con Parole? Parole está ahí todavía. No se quiere ir. ¿Cómo puede ser? Cerrar. ¿Qué es esto? Ah, no, Praga, Praga. No era Parole, Parole. ¿Qué pasa con Praga? Che esto no me está gustando a ver vamos a hacer una cosa a ver se llama praga con h bueno vamos a ponerle pido praga 2.900 lo estoy cerrando y no sé qué hacer menos mal que lo desinstalé miren la porquería de software que es esto perdón que software libre pero una garra esto así que vamos a kill pesos pido praga no vemos valor no vemos, no vemos. Ya está. Kill pesos pidos praga. Lo que le dije es matar al número resultante de esta operación. ¿tá? Que era el 2900. Bueno, ahora sí, se fue, por favor. Menos mal que el Por favor. Está bien, vamos arriba. Entonces ahora vamos a otra cosa. Zipper. Vamos a sudo, por ejemplo. Sudo. Zipper. SM. Vamos a instalar. Eh, zipper in SM player. Que es el reproductor que me recomendó mi amigo. Kenji, sudo Zipper in SM Player, pero en este caso le voy a poner Vendor Change. ¿sí? Esa opción faltaba mostrar. Lo que estoy diciendo es: como superusuario, invoco a Zipper para que instale SM Player y que permita el cambio de proveedor. En este caso, no va a haber ningún problema, no es necesaria esta opción, porque no hay ningún otro repositorio que ofrezca a SM Player, hay uno solo de los que están instalados ahí, que ofrecen a SM Player. Si yo hubiera instalado el repositorio Pacman, por ejemplo, que es distinto a lo que hace la gente de Arch, Pacman es un comando en Arch, estamos hablando de un repositorio en este caso. Si hubiera instalado el repositorio Pacman donde hay versiones actualizadas y modificadas de los mismos programas que ofrecen otros repositorios oficiales, bueno, tan oficiales como Pacman, pero propios de la distribución, entonces ahí sí está bueno que yo pongo allow vendor change, porque le estoy diciendo que se encargue de instalar la versión más actualizada. No importa de qué repositorio se trate Pues si no, no lo va a actualizar Si yo le pongo install SM Player Lo va a instalar del repositorio que tenga La prioridad que el sistema entienda que es la que vale Y al otro lo va a dejar ahí Lo va a dejar tirado Me va a decir Hay una actualización para este candidato Pero no va a ser actualizada Ni va a ser instalada Que eso te debe haber pasado más de una vez Para root A ver A ver, capaz que me equivoqué Y esto no va acá Sino que va más adelante A ver Mira qué curiosa la, la sintaxis, eh. Ahora te lo voy a mostrar para que quede claro, porque yo realmente no lo tenía claro así. Bueno, se va a continuar, sí, por supuesto. Acá hubiera estado bueno ponerle la opción non interactive, si sí, hubiera estado buenísimo eso, porque nos hubiéramos ahorrado todo esto, pero como te estoy mostrando una cosa y no la otra, quería que lo vieras, así que se puede, se le puede decir al sistema operativo, sin importar qué repositorio te esté ofreciendo esto, instalalo, o sea, si hay que cambiar de proveedor, cambiarlo y ya está, ¿sí? Así que la sintaxis es esta. Voy a borrarla, terminal y te lo voy a dejar ahí. Sudo, super, install. Mira qué raro, porque siempre después de instalar se pone el paquete. No, no me imagino. Install con cambio de proveedor, esto. No, instale esto con cambio de proveedor, ¿no? O aprontate para el cambio de proveedor y además instalame esto. Yo qué sé, bueno. Vieron que los informáticos tenemos criterios a veces que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo para comprenderlo. Bueno, bien, ¿qué más falta? Auto, agree with license. Bueno, cuando vos tengas que instalar. Sobre todo software de terceros, por ejemplo, alguna aplicación de, de Adobe o de Adobe, alguna aplicación de Microsoft, alguna aplicación de, no sé, de gente que hace cosas de código cerrado, NVIDIA, lamentablemente. So, NVIDIA, you. Lo que podemos hacer es, para que no se detenga la instalación tras una pregunta, ¿acepta la licencia sí o no? Es evidente que si yo instalo código de terceros y código de cerrado, además, lo que estoy haciendo es vulnerar un sistema desgenuizar estoy volviéndolo menos GNU estoy volviéndolo menos libre ¿sí? y más vulnerable hay ocasiones en que el usuario linux debe hacer esto lamentablemente porque vivimos en un mundo, no vivimos en una comunidad donde todo el mundo usa Linux y nada más. Por suerte, por suerte, eso le exige a Linux crecer a pasos agigantados todos los días. Si no hubiera competencia del otro lado, Linux no crecería tanto. Así es todo, así es la política, así, son, así funcionan los equipos de fútbol. Cuanto mejor le va Nacional, mejor le tiene que ir a Peñarol, etcétera, etcétera. Salud de vuelta al campeón 2022 Uruguayo, Club Nacional de Fútbol. Rublio Bandate, vos y todos tus amigos y vengo a andar, perdón pero está, estoy quemado compañero, se vaya rulo y todo lo, todo lo que lo, lo directivo de, de todo, bueno entonces volviendo lo que podemos hacer es utilizar el auto agree with licenses, with licenses, un zipper upgrade, auto agree with licenses, agregamos los repositorios necesarios y hacemos una autorización del sistema diciéndole que esté de acuerdo con las licencias a ver si funciona porque no hay, no hay forma de hacer esta, no hay nada que hacer, pero si hubiera algo que hacer funcionaría lo mismo pasa con sudo zipper, a ver para instalar Opera por ejemplo o algún paquete de código cerrado sudo zipper in Opera bueno acá en este caso no va ahí Mirá qué interesante. Bueno, bueno, bueno. En este caso, sí. si hubiera alguna licencia para aceptar, la instalación no se detendría en esa pregunta. Seguiría para adelante. Opera es un navegador de código cerrado basado en Chromium. ¿tá? En Chromium está basado Google Chrome y el, el Edge de Microsoft y un montón de navegadores. Así como un montón de navegadores están basados en Mozilla Firefox, hay otros, la mayoría creo yo, están basados en Chromium, que también es de código abierto. Nada más que los que están basados en Chromium generalmente se van a código cerrado y los que están basados en Mozilla Firefox generalmente quedan como de código abierto. Bueno, ahí está el resultado del auto agree with licenses, ¿tá? Que voy a borrar la pantalla y te lo voy a dejar acá para que veas la sintaxis porque puede ser un poco controversial. Si lo pongo inmediatamente después de Zipper, al final de todo, después del comando en cuestión que es IN o UP o lo que fuere, bueno, se escribe así. Esta opción es para eliminar todo kernel que no haya sido contemplado en los ajustes del zip.conf. En el segundo video, yo mostré y dije, y siempre eh, a mis estudiantes les digo lo mismo, antes de meterse a modificar un archivo del sistema, lo que hay que hacer es respaldarlo. ¿ta? Bueno. En el segundo video de esta saga muestro cómo respaldar ese archivo que es el más importante a nivel de, de repositorios y kernels y explico que hay que hacerle algunas modificaciones para que varios tipos de kernels sean admitidos en el sistema porque no es así que yo instalo cualquier cosa y para dentro y para dentro. Tengo que hacer una pequeña modificación ahí, antes tengo que hacer un respaldo. Bueno, ahora es el momento en donde podemos comprobar que esas modificaciones funcionan porque el purge kernels o purge kernels, purgar kernels, lo que va a hacer es primero revisar ahí adentro a ver qué modificaciones hay y en función de eso purgar. Purgar quiere decir eliminar todo kernel no querido. Y los que queremos o no queremos están configurados ahí adentro de ese archivo que yo expliqué cómo se modificaba y cómo se respaldaba. Entonces, para ver la salida de ese comando o el resultado de ese comando, sin aplicarlo directamente, porque es un comando, es una, una acción muy compleja la que estamos haciendo, ¿no? De purge kernels eh, borrame los kernels, borrame todos los kernels. No, no, espera, espera. Todos los kernels que no estén contemplados en las modificaciones de zip.com. Hacemos eso, le aplicamos un dry run, y nos dice, leyendo, preparando limpieza de kernels obsoletos, configuración, nos muestra acá, la configuración es esta, versión del kernel en ejecución tal, arquitectura del kernel tal, resolviendo dependencia, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no es necesario hacer nada en este momento, en este caso. Tendríamos que pasarnos de la cantidad de kernels admitidos ahí, que es bastante difícil porque son 1, 2, 3, 4, 5, más este 6, más este 7. Sería tener más de 7 kernels para que los pudiéramos purgar. En este caso tenemos uno solo, la versión de kernel en ejecución. ¿ta? Bueno, a ver si funciona de esta otra manera también, menos D mayúscula. Ah, mirá qué interesante. Pues yo sabía que el menos D también funcionaba, pero nunca entiendo bien si va al final de todo o va entre medio de, de todo ese chorizo de, de comandos y opciones. Bueno, terminamos el video que tiene que ver con Zipper. Espero que te haya servido. En cualquier momento te voy a dejar acá el siguiente video de esta saga, que espero que sea el último realmente. Siempre se me hacen cada vez más largas las sagas, más largas de las que yo puedo imaginar siempre al principio. Lo que vamos a hacer... Va a ser instalar varios kernels y probarlos, ¿está? te lo dejo por acá. Vamos arriba y estate atento. Pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe, que es un gran profesional y una gran persona. Acuérdate que soy diferente, ni mejor ni peor.